Hola Néstor, Néstor Flow. Plon? aquí ¿quién tenemos Néstor, eh? <risa> estamos activos señores, estamos activos con un artista que eh, ha cautivado a los jóvenes ¡Qué! No K2, mi amor ahora, ¿es que está hablando kado, en es en tu K2, K2? Buenas tardes, hermano Muy buenas tardes, hermano En primer lugar, permíteme darle la gracia a Dios Por un día más de vida Segundo a ustedes por la invitación a su espacio En el cual me siento como en, su ca en mi casa Y me siento súper contento Por estar aquí compartiendo con ustedes ¿Entonces ¿es en español? Cla claro, claro. ¿Qué significado? Porque de siempre los nombres tienen un significado El significado de k es que cuando yo estaba en la secundaria en la escuela, el profesor me decía así cuando yo me sentaba en la última fila atrás. Entonces yo le decía, yo tenía como una curiosidad, profesor, ¿qué significa k -2? Entonces como yo soy alto de estatura, él me decía K2 es una de las montañas más altas del mundo. Y por eso yo te digo K2. Entonces entre los compañeros del aula, pensaban o creían que se iban a burlar voceándome K2. Entonces yo lo negativo lo convertí en positivo Excelente. y me enganché ese nombre musicalmente y estamos rompiendo. La aparte. para musical, Kado, la ¿qué tiempo tienes tú en el género? Ya. Eh, tengo mucho, eh, bregando con esto de la música, pero profesionalmente tenemos alrededor de cuatro años. Cuatro años. Eh, la canción que está, que pusimos es una de las canciones que está más pegada ahora mismo, eh, se llama Sube los Remes. Sí, Sube la remi tiene alrededor de tres semanas que la lanzamos. Y ya va alrededor de 200.000 visitas de, de reproducciones orgánicas. Y ya tú sabes, estamos trabajando eso. Cados, quiero saber, habiendo tantos géneros, y principalmente la bachata, que es un ritmo propio de República Dominicana, está el merengue, ¿por qué el género urbano? Porque el género que está siendo más consumido por el público actualmente? Complacida. Aparte de esa canción, la que estábamos escuchando, hay otra que fue la que como te, te hizo el empuje, te empujó a... Sí, mira, te eh, como te dije, trabajando profesionalmente, tenemos alrededor de cuatro años. Eh, te digo cuatro años porque fue ahí donde empezó el sonido y empezó el proyecto a tener una acogida por el público con el tema titulado La Chikunguya que yo se lo dediqué a la enfermedad que había. Uh -huh. Cogió alrededor de cuatro millones, casi cinco de reproducciones. Luego lanzamos una canción llamada Bumbum Tantan, que fue un éxito, tanto nacional como internacional. Luego también otra canción titulada Después del Romo, que tiene casi 5 millones de views También, y ahora entonces lanzamos eh, Sube la reme Ahora mismo hay una nueva generación De, de, de los que están en el mundo, usted lo pueden decir De embocero, o claro, de, de, de, claro. de, eh, de los muchachos que están subiendo ahora Está tú, está Kiko Está Los Piquilados eh, Hay una nueva generación, porque entre ustedes Ya hay ya se siente como una Fricción, o sea, hay un problema con Kiko Y Los Piquilados, sabes ¿Tú, o sea, ¿Por qué no existe ya entre ustedes la nueva generación una nueva unión? Y vemos que hay mucho chismes últimamente. Es que, ¿Eso es eh, arreglado? ¿Eso es arreglado para buscar qué sé yo? No te sé decir. Tú eres del lado de, lo de, yo de, de no los piquilados. no conocimiento, no me gusta hablar. Tú eres del lado de los piquilados. Poder... Yo soy del lado de Todito. Si tú te fijas, ahí yo lo estoy uniendo casi todo. Ahí nada más faltó Kiko. Ahí nada más faltó Kiko. Tú tienes buena ah. relación con Kiko. Con Todito, Yo me llevo bien con Todito. ¿En un futuro puede hacer un tema con Kiko? Claro, puede ser. Eso te ha hablado ya. Ya ese, ese tema te ha hablado. Para ti, de, de los que están más... De la nueva generación que está más sonando. Para ti, ¿cuáles son los que tú dices? Bueno, estos son los que nuevos que van a llevar el, el género. Ya del alfa, porque el alfa ya tiene su... Es un pilar, pero... De la nueva generación, ¿cuáles tú crees que son los que van a... a, a llevar el dembo a otro nivel, de lo nuevo? Bueno, realmente... En primer lugar, Yoki Tú. Este que está aquí, este servidor. <risa> Después, los piquilados están trabajando muy bien. Y están sonando muy bien en Europa, en Estados Unidos y en, en muchos países. Para ah, mí, ellos... Ellos. ¿Y Kiko? Es que... no. ¿Qué te digo? De Kiko hay que ver, porque puede ser que sea, como él dice, una pámpara momentánea, porque tú sabes que hay artistas que suenan, que no es con canciones, sino suenan con controversia o una frase, que tres semanas, un mes, dos meses después ya no existen. ¿Hay una logística que se esté trabajando para la... que tiene que ver con esta propuesta de K2? Eh, sí. En realidad, venimos con una compañía nueva, que yo vengo de la mano de una compañía que me engavetó. Tuvimos un problema, o sea, entre ellos internamente tuvieron un problema monetariamente. Duraron un año con mi proyecto frisado, hasta que llega la compañía Popeye Record, me propone la propuesta que ellos tienen para ejercer mi proyecto y ponerlo a crecer. Me gustó y ahí quitamos, Tenemos colaboraciones ya guardadas con Lápiz Consciente, tenemos una con Papá Secreto, tenemos otra con Super Nuevo, etcétera. Qué bueno. Eh, mencionaste Lápiz, Secreto, eh, ya te iba a preguntar sobre eso mismo, sobre los artistas ya establecidos. ¿Cuál es con quién tú te, te en un futuro te visualizas a trabajar? Eh, que tú dices, bueno, yo siempre he soñado trabajar con este tipo. Con Arcángel. Con Arcángel. Oh, claro. Con esa línea de Arcángel. De, de, del movimiento urbano, vamos a decir, no... Antes de tú ser cantante, ¿te identificabas con, con alguno? Sí, con el mismo Arcángel. ¿Te gusta Ahora, esa, esa línea de, de música romántica? Sí, es que me gusta, es que me gusta todo, en general. Eh, yo siento que Arcángel es uno de los altistas que, que está más preparado emocional y mentalmente. Y más completo, hablando claro, musicalmente. Sí. Veo mucha seguridad en ti cuando hablas, cuando te proyectas. De una forma elocuente, que es inigualable e incomparable en los casos de los expositores o componen, eh, que componen esta música. ¿Tienes alguna preparación académica hablando ya después de la secundaria o estás estudiando música, la asesoría? Háblame un poquito de todo esto. Eh, no, nada de eso, pero eh, mi equipo de trabajo se encarga de asesorarme y, y hablar conmigo de cómo se hacen las cosas. Te para no, llevar. Sí, para no desesperarme, mira, porque te, te explico. Hay algunos artistas que tienen unos manejadores detrás, que puede ser que el artista tenga educación, pero puede ser que los manejadores que estén detrás busquen una estrategia negativa para, para hacer que el proyecto coja sonido. Me especifico. Yo puedo venir aquí y empezar de que tú me digas, Buenas buena tardes, calor, que lo que yo soy el de la vaina, yo tengo todo. A veces no es un personaje. Inmediatamente yo salgo así, pero es lo que te digo. A veces algunos hacen ese tipo de, de, de estrategia, un estrategia personaje, como un personaje. Pero piensan que, que le conviene. Que se lo están llevando Y todo. al final, sí, al, al principio, eh, causan un, un tipo de, de euforia que la gente le presta atención, pero después dice, pero venga, que hay que lo que consume. Ya eso era todo. Sí. ¿Qué tú opinas de, de ver a Liu Pong? Grabar, eh, viniendo aquí a República Dominicana y grabar con el alfa, sabe, Dembow, no solamente que va a grabar eh, un género con un dominicano, va a grabar Dembow, un artista mundial como Pong. sabe, cómo ustedes, los que están detrás, o sea, que vienen con esa nueva generación, visualizan este género de Dembow que antes eh, decir que cantaba Dembow era era un pecado, ¿eh? yo que... soy yo soy Dembowcero, eh. era como decirle era le daba vergüenza en cierto es modo. Es que la gente está equivocada, el Dembow. Eh, como te digo, los boricua y hasta los mismos americanos tienen tiempo haciéndolo Lo que pasa es que no es el mismo tiempo, nosotros lo hacemos un poquito más acelerado Y ellos han hecho Dembow como J Balvin, el mismo Bad Bunny ha hecho Dembow antes de grabar con, con el Alfa Lo único que lo hacen a una velocidad más lenta y el público lo ve como otro tipo de género Pero en realidad es, es Dembow Ok, k o K2, ¿cómo es? K2 K2, sin la S, muy bien Aprovechando su, su oportunidad en este, en este momento y que en el país también está Rafael de España, él dijo que por el momento, Rafael de España, por el momento no piensa una, un featuring con un cantante urbano. ¿Cuál es su opinión acerca de, de esa? Dijo. Rafael, Rafael de España. En España, un cantante de, de, de, de música balada de España que hacía en los tiempos de Camilo VI okay. o sea, sí, es, que, es de, la que, de la vieja generación la vieja él opina, opina, opina como que, que no quisiera grabar le, le preguntaron que si era posible que su música se ligara un poquito con lo urbano porque como está sonando la tendencia, ahora, ¿verdad? entonces él dice que por ahora no descarta no descarta que por ahora no porque debe mejorar un poquito las palabras para hacer esa mezcla. Eh, él puede tener razón en algo. Eh, yo respeto la decisión de cada artista y de cada persona. Yo siento y, y a mi creencia y a lo que logro entender, él no es que está minimizando el género, el género en sí. No. Si no, él siente que para un artista grabar con él tiene que la, eh, eh, limpiar la letra. Eso fue lo que él dijo. Claro, y, y llegarle letra. con una propuesta que esté limpia apta para el público de él y ahí entonces él se mezcla con... Justamente con la, eso. Con De Lerre eso Rolando. quería hablarte. Entiendes tú que haciendo un tipo de música con letra limpia y sana, asequible para producirse en cualquier plataforma radial, ¿Vas a llegar igual que con esta música agresiva o como mismo exponías a un momento de presentarte a un programa de televisión? Sí, yo creo que sí. Y, y lo estoy viendo antes de, de mi carrera dar el boom que va a dar, eh, si Dios me lo permite. Ya tenemos una colaboración hablada, que sé que se va a dar con Papadío, con Fefita la Grande. Eso es porque yo no tiro... La tiro fefa. Sí, no tiro de que doble sentido ni morbo en mis canciones. Porque si a ella le presentan una propuesta... Con, con una palabra demasiada fuerte Yo me imagino que no La aceptar. primera expresión de ella es decir sí, Pero quítame eso claro, sí. eh, Bueno, háblanos de tus proyectos De qué viene nuevo de, para el público Aparte de este remix que está sumamente pegado ¿Qué más tiene para el público? que nuevo va a venir? Mira, antes de despedir el año mm. Soltaré una canción mía sola Porque es, esto es como, como la pre-relanzación de, de mi proyecto Porque te explicaba que la compañía con la que estaba trabajando anteriormente eh, me tenía engavetado por un año y ocho meses. Alrededor de un año y ocho meses. Entonces ahora nos lanzamos de nuevo con el Sube la Remy. Eh, luego en noviembre eh, lanzaremos un tema mío solo. Y en diciembre soltamos el tema con el Lápiz Consciente. Bueno, si tienes un tema con, con todos estos exponentes, eh, sin duda va a ver, va a ser un tema sumamente exitoso y más con el Lápiz Consciente, un, un pilar del movimiento. Te deseamos todo el éxito sí. posible eh, a la gente para que te sigan en tus redes sociales. Neto tiene algo que decir? ¿Qué tú le exhortas a esos nuevos talentos que van subiendo ahora para que puedan tener una gran, un gran alcance? en el movimiento? Bueno, mira, para como está el movimiento de Dañao ahora mismo, yo le, le, les exhorto que sean ellos mismos que no le caigan atrás lo que están viendo ahora mismo actualmente en el movimiento, porque si le caen atrás serán uno más del montón, tú lo vas a ver diciendo que la pampa, la que qué lo que es guagua, guaguaguá, que yo soy la vaina, tú me entiendes, y no van a sacar un color propio, sino van a estar imitando otro artista que ya está sonando, con algo, o sea que sean ellos mismos Y que no le dejen su proyecto en manos de nadie Que por más manejador que tengan Nadie se va a, se va a preocupar Más por tu proyecto que tú mismo bueno. okay, Tus contactos eh, Tus contactos Tus contactos para contrataciones eh, En Instagram me pueden seguir Arroba Cadola para musical Y mi contacto 829-856-3470 Okay, Cador, bien, gracias. Gracias por, por ok, gracias por visitarnos a nosotros. Te auguramos muchísimo más éxito del que ya tienes. Y ustedes, muchachos, no se queden ahí. No se, no se vayan, ah, quédense ahí. Quédense, quédense ahí. Quédense, quédense ahí. Que la boleta, ¿Y ¿Y la boleta? ¿Y ¿Y la boleta están en aquí inglés, en inglés. Que neto, stay, neto stay, stay, stay. ya neto stay dijo stay que, <susurra> que <susurra> si no ustedes nos llaman, él la va a vender allá. Porque ahí estaba cuidando motores allá. Anoche me fue bien. Te fue bien. Señores, vamos a leer una pausa y regresamos con los osobrosos. I'm sorry,